Y aquí lo vemos ya en funcionamiento en un montaje al aire libre. Gira cuando sopla el aire. Y vemos que le he modificado la parte superior para que gire mejor. Y con esto a disfrutar.